A continuación vamos a desarrollar la primera actividad interactiva del curso Bases de Datos, Generalidades y Sistemas de Gestión. Actividad interactiva, identificar los conceptos de normalización en las bases de datos. Reciba sí, una cordial bienvenida a esta actividad interactiva en la cual podrá o deberá mejor superar retos específicos para demostrar los conocimientos adquiridos durante... La actividad de aprendizaje 3. Los desafíos de esta evidencia se recrean a través de situaciones o escenarios relacionados con el programa de formación, favoreciendo el análisis de contextos y su, su temática central. Instrucciones. Las bases de datos están compuestas por Información que se relaciona entre sí Esto lleva a que al momento de crear bases de datos relacional Se debe establecer una serie de reglas que garanticen que los datos no se repitan Que siempre estén actualizadas las tablas que la componen Y aseguren la integridad de la información En otras palabras es necesario normalizar la base de datos La normalización de base de datos tiene como objetivo principal Evitar la redundancia de datos y la información errada e inconsciente del mismo para lograr esto, es necesario diseñar una estructura lógica basada en entidades, las cuales van a ser de fácil acceso o manejo para el usuario final, quien será el encargado de mantener actualizada la información. El propósito de esta actividad es que usted le ayude a Anita y a su equipo de trabajo a identificar los aspectos más relevantes de la normalización de la base de datos. Eh, bueno, para ello vamos a seleccionar la opción que consideramos correcta en cada pregunta Y posterior clic en el botón verificar para validar el resultado Tenga en cuenta que si responden correctamente cinco preguntas de la actividad Anita y su grupo no podrán desarrollar la base de datos de su empresa Entonces, empezamos directamente con las preguntas Normalización de base de datos es una serie de pasos que se deben tener en cuenta al diseñar una base de datos con el fin de minimizar problemas lógicos. Esta es la respuesta correcta. La opción A. vamos clic en el botón de A y damos clic sobre verificar. Siguiente pregunta. ¿El objetivo de la normalización de base de datos es? Identificar las relaciones correctas que existen entre las entidades de una base de datos Esa es la opción correcta Opción A Verificar Un dato redundante es un dato repetido en una base de datos y ocupa espacio en el disco. Opción correcta, la opción C. Siguiente. A ver, muestra. ¿Cuántos son los niveles de normalización? 2, 3, 10 o 5. La opción correcta es B3. Son tres los niveles de normalización. Eh, continuamos. A ver. ¿Qué pregunta sigue? Una relación se encuentra en la primera forma normal 1FN cuando. La opción correcta, nuevamente, la opción B, los datos son valores atómicos. Vamos a clic verificar. que nos aparece ahora. Cuando una relación se encuentra en la primera forma normal, 1FN se puede. Opción correcta, la opción eh, C, se debe continuar con la segunda forma normal. Una, la figura que representa una identidad en un diagrama entidad-relación es, nuevamente la opción C, un rectángulo. La figura que representa un atributo en un diagrama entidad-relación es... Un óvalo, opción C. La figura de un rombo en un diagrama, entidad, relación, representa. Opción correcta, la opción C nuevamente, a relación entre una o más entidades. Y por último, marzo 3 de 2019 corresponde a un tipo de campo numérico, texto, entidades o ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores es la opción correcta. Y con eso terminamos pues ya las preguntas de la actividad. Muy bien, y, bueno, vamos a continuar. Felicitaciones, usted identifica los conceptos básicos de normalización de base de datos relacionales. Vamos a clic en el botón cerrar y con esto terminamos la evidencia, actividad interactiva, identificar los conceptos de normalización entre las bases de datos. En una próxima o en un próximo video se estará desarrollando la otra actividad del curso base de datos y en realidad y si sistemas de gestión.